Señores, las bullas del día, el contenido que ha pasado, transcurso de día y la noche, nosotros tenemos ojos en todos los lados. Supuestamente la DEA investiga la quema del Bugatti del Alfa. Hay un maco ahí. Hay... Según información extraoficial dada por el comunicador licenciado Rafael Antonio Guerrero, en su programa Corrupción al Desnudo, dijo que la Administración de Control de Drogas DEA se encuentra investigando el ataque al Bugatti el exponente urbano en el la el Jefe. Según una información enviada de último minuto, este departamento de investigación está recopilando información en el edificio Paramount sobre el suceso. Para así proceder de manera judicial, hasta el momento la DEA no ha revelado los detalles ni el avance del proceso. Vamos a escuchar. In Ahora sí, el Vivi Tac la se va a tener que hablar inglés como se decía en la República Dominicana unas décadas atrás. Ya las autoridades, los departamentos esenciales de investigación del de departamento de la Florida en las manos del FBI... Y la DEA le van a decir muy pronto al mundo qué es lo que está pasando y quién ordenó la quema de ese Bugatti porque Corrupción al Desnudo ya está manejando la información de que ya se han reunido las autoridades con varias gangas de los haitianos en el Little Haiti en Miami. ¿Y qué está pasando en Miami? Que ya gente alto de las gangas de esos haitianos están hablando, están confesando y se están abriendo. Les responden ciertas ganguitas a, a Ariel Antonio Almanzal, el Bibi, pero nadie quiere enfrentar a la justicia en los Estados Unidos con cosas tan complicadas, tan peligrosas que pueden traer consecuencias funestas de muchos años porque usted quemar un vehículo entrando incógnito a un edificio con seguridad usted está cometiendo entre tantos delitos un delito de terrorismo. Porque... Señores, mi opinión. Pero ¿Cuál es la de la ¿Cuál es? Ok. Estoy como vico mirando por este lado. Este caso lo veo como muy declaratorio de parte de personas que no tienen como que dar declaraciones. Que a los foques, el alfa, borró un post. El mayor divariando, divariando. por otro lado, también lo borró. Yo pienso, no sé si, si estoy equivocado, me pueden corregir. Yo pienso que cuando pasa eso así, en Estados Unidos, inmediatamente llega lo que es la prensa. Llegan los organismos de terrorismo. Llega la policía. Ahora, ¿ustedes han visto la cinta amarilla? ¿La presentaron? No. ¿Ustedes vieron en, en, en esos programas internacionales. internacionales, Estados Unidos, americanos, ¿vieron ese reportaje? No. no. ¿Los bomberos lo vieron? Eh, se hizo el reporte, no se hizo un reporte en. La, en, en un quemar un Bugatti, señores, es un carro muy costoso. Y en, y en un residencial tan tan tan, tan seguro tan exclusivo. y exclusivo. Y no haya salido en, en, en, en CNN. CNN. Uh -huh. No haya salido en, en, en primer impacto en Gordo y la Flaca. Gold y la Ojo Flaca. Ojo vivo. Ver, yo creo que este grupo está jugando con la inteligencia de, de muchas personas. Pero para yo comerme el pan hay es que esto está y me lo bien. Sí. Inmediatamente, no sé si tú piensas lo mismo. Yo pienso tú. lo mismo y, y entré en una discusión en estos días con, con alguien por eso. Porque ellos insisten. Inmediata en, eh. Mire, yo le apuesto, yo nunca he viajado. Yo, yo a lo, lo más lejos que he ido es eh, eh, a la frontera. Y he engañado. Me dije, vamos allá a la capital. Llegamos a la frontera. Y si usted, en su casa, quema papel y el humo salió para afuera, Llegan 300 un bomberos, te bombe. rompen. ¡Ábrela! ¡No! ¡Open the door! <risa> <risa> <risa> ¡Bum! Y lo por un humito. no me venga usted, decir a mí que en ese caso, es terrible, que el alfa está sedado... Y qué no sabe. ¿Y que no? Y un carro tan costoso y no va a estar no. Y que va a estar solo el carro así sin seguridad ahí. No, y que entran no. esos carros. Y que a los seguridad que están ahí no le pasó nada. Oye, oye lo mínimo, ¿no he visto la cinta amarilla? Con el tiroteo sí. El, el, el tiro a la guagua, a la Roll Roy. Uh -huh. Eso cerrarán el perímetro. Investigaron a todo el mundo. Pero esto, dame esa foto que corre. Y el videíto. Entonces yo creo que, oh, que... Eso es fraude, eso se demuestra. Se puede yo caer. creo que bueno, eso es fraude. Se, se le está yendo preso. la mano ya. Sí. En cuanto a los foques, no admiramos su trabajo. Los foques son influencers muy importante, pero ya... Ha querido jugar con la mente de muchas personas. Uy, que a, Armando. Usted tiene que sonar por su talento. Siempre lo he dicho. El sonido negativo no es conveniente. Olvídese de eso. No he visto un video aficionado. Si ahí entra todo el mundo, tienen que. Un video aficionado sí, o sí. algo. Uy. O por lo menos en las cadenas internacionales que estén hablando del tema, como como decíamos, pero no... Claro. Que hay, hay la... más pruebas ¿Qué? de que, hay... que, que fue algo grande que pasó. Como él decía, o sea... Cuando hay un incendio de lo que sea, la gente sale. Más allá que la ambulancia y los bomberos llegan de una vez. Entonces el carro que está al lado, como tú y yo decimos, ya no le pasó absolutamente nada. Que estaba forrado. O sí. sea, nada más ese solo. Nomás porque el fuego sí. corre. Entonces no, nada. no hay video aficionado de afuera. Ya, ¿le parece que queman el carro del Alfa ahí? Estamos aquí, ahí, mira, hay un guidero. Ahí, ahí que vive el Alfa. Y nada na de eso se ve. Y entonces, es lo que yo digo. Son un show mediático. ¿Eh? ¿Sabe por qué yo pienso que es un show? Porque vivía un tipo que en su tiempo pegado, ya tú sabes, firmamos a bla lapi al lápiz. ¿Tú entienden Ese tiempo con dinero, con poder. Porque son personas que el dinero lo suman con, con el respeto. ¿Tú entiendes? Son gente que caminan derecho, un respeto. Sí. Entonces, ahora parece como que quiere revivir de, de nuevo con la todo todo la Porque, ¿por qué no le hizo todo eso al lápiz? Cuando el lápiz se le. Eh, se le declaró. Sí, yo no soy mejor, <risa> dime quién lo es. Eh, cuando tiró esa, esa tiradera, tiradera. Que le dijo de todo. ¿Por qué no se reveló ahí? Yo, yo pienso que esto es. Para. Voy a. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Guartemercado? El eh, futuro. Para el futuro. Ajá. Adivinar el astrólogo. astrólogo, para mí viene un tema con el mayor. El alfa. de Eso viene por ahí. De la mano de doctora Cuando viene a ver a la semana, vemos el preview del tema. Vemos el, so, el Bugatti igualito, parece. ¿verdad? Eso, no, pero recuérdate <risa> o sea, que ahí, ahí yo me voy del lado de Roche que, Aunque no me gusta la, la caballería de Roche Roche lo único que tiene malo es que no está asesorado. Pero después tiene mucho talento y tiene potencial y es duro y de todo, pero no te asesorado bien, ¿tú ves? Tiene mucho pipero ahí lado. Sí. tú <risa> pipero, ¿tú ves? Yo tengo. Pero no avanza. Si uno lo tiene, pero de pipero. Digo, ya. Claro. Pero yo tengo que ver con eso. Claro. No puedo ligarlo a mi vida, a mi, a mi entorno. Tu mi... cotidianidad. ¿A ¿Cómo? Cotidianidad. Eh, bien. Está lleno eh, no, no, de está palabra, bien, Esa palabra. <risa> eh, go, adiós, para que tú veas que está aprendiendo. Pues bien, como íbamos diciendo, ¿qué pasa? Que no dejemos eso, ese sonido, las redes. Están haciendo daño ya con eso. Ya la gente le está pidiendo. Oye, bueno, nadie lo matan de verdad y nadie lo cree. Sí. Se está pidiendo el respeto ya. Exactamente. Ah, si sí, eso es mentira. Pero por eso es que está sonando aquí, porque es que allá no, allá no se está haciendo ningún mediante con no, eso. No, que allá. Para mí que eso fue hablado con lo de allá también. Mira, va a pasar esto, que. Sí. Bueno. Porque allá la ley se sin cumplir, no como aquí. Y eso este es. No. Y él ahí fue acostumbrado el a tomar carro ya, porque hay que mover. Hay que ¿Y canción, Ya. ya y, dijo, y duró una semana diciendo que fue el Lamborghini de verdad. y a la semana uh -huh. salió el Lamborghini y no hay más. Eh. Ah, tú, Esa es otra otra incógnita. No, hay eh, que... hay que, que hace todo eso? Los foques ya se ha puesto que, que arma la novela. lo van a llamar de México. <ríe> <ríe> <ríe> Para que hagan la novela. En serio, en serio. Televisa sí. presenta. Sí, Televisa. A los foques novelas. No, la, no llorar. Ese, ese hombre responde con ataque. Sí. sí. Él es actor profesional. No, oye, hay... Cállate, ese tipo... Por, mi, por cuarto. El alma del <ríe> diablo, como dice. Señor, reprenda. <el> <ríe>